Hola mis hermanos de Cristianos en la Gloria, otra semana más, otro jueves más que el Señor nos trae una palabra uh, como lo digo a lo más profundo de nuestro corazón, esta semana se ha titulado, esta misión, este emocional como tú lo llames alquiler una familia, la razón que se ha titulado eh, alquiler una familia es que en el Japón se alquilan familias estaba mirando un video y esto es impresionante, se alquilan para, para bodas, para, eh, para fiestas hasta para pelear, se puede alquilar una, una familia por un día, por una semana por meses, hasta por toda una vida si tienes la parte económica y mira que eh, el lema de esta compañía es lo que ves afuera no es lo mismo que ves adentro hay mucho vacío, se sienten muy solas y las tasas de suicidio en el Japón es impresionante es uno de los primeros países de, esta, de tasas de suicidio y es por eso que está este, este muchacho o este señor Vino con esa idea para que la gente no se sienta sola. Yo decía, Señor, ¿y dónde está tu presencia? En esta gente, en esta comunidad, en esta cultura. Hace mucho tiempo uh, hubo misioneros, hubo personas que querían llevar la palabra de Dios. Y algunos lo aceptaron y otros no. Y haciendo mi investigación, para que compartir con vosotros, uh, la tasa de suicidios en el Japón se ha convertido en un tema socio nacional importante. Mira que mil eh, eh, personas se quitaron la vida en el Japón en el 2021. Esto significa un 0,4% menos que el año anterior. Te imaginas 21,007 personas. Imagínate el, el año anterior de ese 2021. ¿Cuántas personas se han quitado la vida? Y también profundicé, miré, se pasó de tener de 500 cristianos, de mil cristianos, a 20.000, solo, solo cerca de un por ciento de la población de Japón, de 100, a 126 millones de personas. Es increíble. Son cristianos en, en, en, esta, en esta cultura, en esta nación. De las comunidades que profesan el cristianismo, está en la, en la ciudad de Nagasaki. Es, es, esta, es la más grande. Y al mismo tiempo, que estaba mirando toda esa información, que puse a buscar Latinoamérica. Latinoamérica. Mira que en Colombia eh, los, los suicidios llegó a su pico en el 2021. Estuve haciendo esta investigación con la medicina legal, registró que en el, para el 2021 2.350 uh, suicidios a noviembre del año pasado, una vez más, eh, 1903 eran hombres 447 mujeres pero tú me estás diciendo que estás trágico hoy no esto viene con alguna razón de ser y mira que entre los cuales ante uh, los cuales se encuentran do, eh, eh, dos, entre los, los números que te di 255 son menores de edad y la tasa de suicidio aquí en colombia está entre los 20 a 25 años es impresionante, mis hermanos, siendo el rango de edad en el que más casos se presentan. Y estaba profundizando no únicamente en nación como Colombia, sino como te dije hace unos segundos en Latinoamérica. Mira que el primer país que ocupa la gran tasa de suicidios es Uruguay. Eh, Uruguay tiene actualmente una tasa de suicidio del 20,6% por, uh, por de cada 100,000 habitantes es una de las más elevadas de América, y te voy a decir la lista, junto con las con la que re, se registran Cuba y, la, y las Guyanas. Este valor lo ubica por encima, mira, ¿de quién? Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos y Canadá. Yo pensaba que era más Estados Unidos y Canadá, pero no, es Uruguay. Y mira que en el 2017, eh, Netflix sacó una serie que se llama 13 Reasons Why, 30, 30 razones por qué, y ahí les enseñan a, la, a, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, cómo quitarse la vida. Es una serie, es impresionante, y desde 2017 se aumentó la tasa de suicidios en Latinoamérica, desde a partir de esa serie, porque nuestros jóvenes, no únicamente esa serie, otras series más, por medio de, de Netflix, en muchas plataformas más, se, se les está enseñando a los muchachos que la única solución es quitarse la vida. Pero tú me estás diciendo, eso es el, eh, aquí en el mundo actual. No. Déjame decirte, te voy a decir, de, te voy a dar cuatro personajes. Hay como aproximadamente unos 7, 8 que se quitaron la vida. Personajes bíblicos que se quitaron la vida. Te voy a decir el primero, Abimelech, hijo de Gedeón, fue de rey de Israel por tres años. Y este rey, cuando iba a la ciudad de Tebes, una mujer le arrojó una, una piedra que le, que le rompió el, can, el cráneo. Él no quería que esta mujer saliera en las, en las primeras planas. Yo le tiré la piedra a este rey y lo maté. No. Lo que hizo, a Abimelech le pidió a su ayudante de armas, a su escudero, que le quitara la vida. Y, y este es el primer. La, el primer suicidio bíblico que vemos. Lo puedes ver en Jueces, capítulo 9, 54. Otro que yo creo que lo, de, lo debe conocer: Saúl. Los israelitas estaban en guerra con los filisteos. Los filisteos, recuerda que mataron a tres de sus hijos. Y, y Saúl no quería que lo apresaran y hubiera humillación y de pronto que le hicieran otro. Entonces él le pidió a su escudero que, que lo matara, pero su, su, su, su escudero se negó a hacer eso. Entonces mira que él tomó la espada y se subió encima de ella y se quitó la vida. Esto lo puedes ver en 1 Samuel capítulo 31 del 1 al 4, versículo 1 al 4. Otra persona que se quitó la vida fue el escudero. Este personaje imi, imitó lo que hizo Saúl. No resistió ver lo que hizo su, su rey. Su amo también se quitó la vida, en 1 Samuel capítulo 31 del 5 al 6. Otro personaje que me imagino que lo debes de conocer, uh, Judas Iscariote, el que uh, traicionó a Jesús. Él pensó que al devolver esas 30 monedas de plata, iba a cambiar todo, devolvérselo a los sacerdotes, a los ancianos que le habían pagado, pero no. Miren lo que, lo que pasó con esto. El consumido por la culpa compró un terreno en donde se ahorcó. Y donde puedes ver esto, lo puedes ver en Mateo capítulo 23 del versículo 5, o Hechos capítulo 1 del 18 al 20. Si ¿Sí ves que esto no es de ahora, esto es mucho tiempo atrás. Y al ver este video yo decía, Señor, Tanta gente que realmente necesita tu presencia. Tanta gente que realmente vemos que nos, nos, nos está haciendo la tarea, Padre Celestial. Y vemos que el Señor, cuando ponía ese título, de alquiler una familia, veía que realmente eh, la familia, las almas se sienten solas. No están buscando realmente al gran yo soy, a través del Hijo. No se está leyendo la palabra, no se está escruñando la palabra y vemos que la gente se está refugiando en plataformas, y lo hemos hablado en redes sociales, y mira lo que pasó en 2017 para acá. Esta serie de Netflix, de Netflix, que se llama 13 Reasons Why, 13 razones por qué, prácticamente es una serie de, uno, de un muchacho que está desesperado y comienza a decir que la única razón para salir de todos los problemas es quitándose la vida. Y es por eso que el Señor nos lleva un Salmo, capítulo 73, versículo 26, que nos dicen, Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es el, mi herencia eterna. Cada vez que tú te sientas mal, ora. Busca la presencia del Señor, lee su palabra, que Él es tu fortaleza. Él es, Él te va como esa gallina, como decía nuestro Señor Jesucristo, esa gallina y que uno se puede bajo sus alas como pollitos. Y Él lloraba cuando decía eso. Y es por eso que el Señor te está diciendo, no pienses en quitarte la vida, o si tú conoces a alguien que te, que te que se quiere quitar la vida, ora por esa persona y ayúdala a buscar ayuda profesional. Habla con tu pastor, habla con tu líder, o habla con esa persona que realmente lo, lo pueda guiar en el nombre de poderoso de Jesucristo. Por eso el Señor te dice, podrán desfallecer mi cuerpo, podrán sentirte descansa, uh, uh, cansado, cansada, ¿Podrán, podrán hacerte bullying, podrán decirte muchas cosas y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón, Dios va a fortalecer tu vida, Dios va a fortalecerte en cada día de tu vida, y lo ha hecho hasta el momento en el nombre poderoso poderoso Jesucristo. Mi alma te alaba y te glorifica. Mira lo que nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 15 al 16. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. Mira lo que nos dice el Señor. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos. El Señor ya lo estaba diciendo hace mucho tiempo. Y Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Efesios, tengan mucho cuidado de lo que ven, de lo que oyen, de lo que de lo que al ver, de lo que están pensando. Porque sus pensamientos le están dando, ¿qué? Cabida a Satanás. Ten cuidado con eso. No alquilemos familias por el ratico. Eso es ratico. Tengamos al Señor en nuestro corazón, en nuestra... Eh, en, en nuestras vidas, cada día, que con él es más llevadero. No te lleves cargas que tú no puedas llevártelas, entregárselas al Señor. Dile, Señor, te entrego esta carga, te entrego este problema. Tú dirás, no, luego no es fácil, no, no, no no es fácil, pero tampoco imposible. He vivido en la calle, eh, fui alcohólico, pero el Señor ha transformado mi vida. Ha sido un proceso largo, pero te lo digo que hasta, hasta pensé hace mucho tiempo cuando era pequeño, quitarme la vida, pero encontré una fortaleza en Cristo Jesús. Y por eso eh, el Señor me está dando esta palabra para que la comparta contigo, para que tú la puedas compartir con otra persona, decir, esa persona tiene la autoridad de hablar y de decirlo, porque lo pasé. No alquilemos es familias, siempre busquemos al Señor. Y al buscar al Señor, vamos a ganar a nuestras familias en el nombre poderoso de Jesucristo. Proverbios 2.6 eh, Porque el Señor da la sabiduría Conocimiento y ciencia Brotan de sus labios Él nos da la sabiduría Para poder hablar a esas personas Dale las buenas nuevas de reina en los cielos En el nombre poderoso de Jesucristo Hoy nos extenderemos unos minutos Pero yo sé que tú tendrás el tiempo Y la oportunidad para seguir escuchando al Señor En el nombre poderoso de Jesucristo De aquel que cree en mí, dice el Señor Como dice la escritura Brotarán ríos de agua viva Tú crees en el Señor, te dirás un gran amén. Claro que sí. Entonces de ti correrán ríos de agua viva en el nombre poderoso de Jesucristo. Y algo que nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, dice, escruyeñá la escritura, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Claro que sí. Cada vez que tú lees la Biblia, hay un cambio, hay una transformación, se te va el enojo, se te va la ira. Se te va toda cosa en el nombre poderoso de Jesucristo que tengas en tu corazón, en tu mente. Ya las cosas que vayas a escuchar, a ver, va a ser totalmente. lo vas a ver de una manera diferente en el nombre poderoso de Jesucristo. Siempre dale la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Recuerda lo que dice el Evangelio de Juan también, capítulo 14, versículo 6, que Jesucristo es el camino a la verdad y la vida. Él es el único camino la verdad la vida para ir con para el, para el Padre. Nadie más. Búscalo que Él te va a dar esa paz, esa paz espiritual, esa paz de un nuevo entendimiento que nos dice la palabra, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo he amado, que también os améis unos a otros, nos dice la palabra. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Así si tú conoces una persona que realmente necesita ese afecto, necesita ese cariño, realmente necesita uh, más del Señor, ora por esa persona, dale una palabra, siempre hablándole la palabra de Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo, y invítalo a tu congregación, invítalo a hablar con tu pastor, en el nombre poderoso de Jesucristo, invítalo en el nombre de Jesucristo, porque estas personas necesitan realmente no ser como en esas personas del Japón, vi ese video y realmente tocó mi corazón uh, hubo alguien eh, un, amer un americano que tiene un show eh, eh, en Estados Unidos que fue allá quiso mirar que si era verdad él lo tomó como en broma y todo estuvieron, estuvieron un día y, y los personajes hacen el papel de mamá, papá, hermano lo que la persona quiera y actúan y se toman el papel en serio entonces que ese papel que tú vas a tomar es buscando la presencia del Señor en nombre poderoso de Jesucristo. Mira que ya para ir terminando, Efesios capítulo 4, el versículo 7 nos dice, y te voy a dar dos versiones, eh, la nueva versión internacional, y la reina valera. La nueva ter, eh, versión internacional dice, ni den cabida al diablo, y la versión valera es, ni deis lugar al diablo. No des lugar al diablo para que no entre a, a tu vida a tu corazón, porque Él está como el león rugiente, tratando de devorarte y tratarte poniendo esos pensamientos, de decir, mira, estás solo, necesitas otro ser humano. No, tú necesitas del Señor. Y si tú tienes un, un, un, un hogar, unos hijos, bueno, llénate del Señor para que tú puedas llenar a su esposo o a su esposa, a sus hijos, de la presencia del Señor. Haz sus devocionales y verás que con, con Cristo todo es posible. ¿Van a haber momentos altos y bajos? Claro que sí, porque todo cristiano necesita sí pasar a un desierto. Y ese desierto nos va a llevar a cada día, que A ser mejores en el nombre poderoso de Jesucristo. Ya para ir terminando, mis hermanos de cristianos en la gloria, eh, mira eh, lo que nos dice el Señor en Josué, capítulo 1, versículo ah, del 7 al 9. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidarte, hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella, ni, ni a diestra ni a, a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará, escucha esto de tu boca este libro, de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar, escucha esto, tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El Señor lo dice claro en su palabra. Él estará contigo. Esfuérzate, sé valiente y no alquiles familias. Así, entrégale la vida a nuestro amado Rey. Él pagó un precio. Ese precio que nunca lo vamos a entender. Ese precio que nunca vamos a saber cuánto sufrió. Pero sabemos que Él pagó un precio para darnos una vida eterna. Él, dado, él nos ha dado ese libre albedrío. Quieres escoger el lado bueno o el lado malo. Es tu decisión. Pero el Señor está diciendo hoy, esfuérzate, sé valiente, escrudilla mis palabras, orad, búscame. Y si conoces a alguien con esos problemas, tú eres eh, ese, ese, ese instrumento que el Señor ha escogido para que tú lleves a esa persona a que sea salva en el nombre de Jesucristo mis hermanos recuerda seguimos por las redes sociales escríbenos eh, en nuestra página de YouTube eh, de Facebook en nuestra página también de deosenalgría.com eh, si quieres eh, realmente que oremos por ti y que cada día el Señor ah, sea mandando estos mensajes escríbete eh, da por un like, eh, haz un clic en la campanita para que tú recibas estos mensajes y siempre dándole la gloria al Señor. Mis hermanos, que Dios te continúe bendiciendo y recuerda que estamos en la gloria para hablar del Señor. Bendiciones.